estás una vez más aquí en la fe que conquista dando las buenas nuevas del reino de los cielos y siempre compartiendo las buenas de este reino siempre glorificando a nuestro amado rey recordemos que el, dire el editor director productor de todo esto es padre hijo y espíritu santo siempre dando esa gracia que tenemos un ali ese aliento de vida cada día de nuestras vidas y agradeciendo que podemos dar estos mensajes y glorificar su nombre en el nombre poderoso de jesús Hoy con un tema maravilloso que nos trae nuestro amado Padre Celestial. Eh, mira que estaba leyendo el Evangelio de San Lucas. Estaba leyendo la, la hija de, de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Y el título de, de, este, de esta de, eh, devocional, de, este, de esta emisión, como tú la llames, se llama La multitud te aprieta y oprime y dices ¿Por qué? Cuando estaba leyendo esta palabra, eh, querido hermano, hermana de cristianos en la gloria, querido televidente, oyente, oh, como tú nos escuches, nos veas, porque lo, te van a, eh, esto nos pueden escuchar, los puedes ver para la gloria y la honra del Señor. Estaba leyendo esta palabra y estaba cuando la mujer de flujo tocó el manto, eh, el manto del Señor y mira que esta palabra me impactó. Te voy, vamos a leer esta palabra. Con toda reverencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este es del capítulo 8, versículo 43. Vamos a comenzar el 43 en adelante. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás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 pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la multitud vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le, le declaró delante de todo el pueblo porque causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Y algo muy interesante en el versículo 48 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estos versículos, cuando los estaba leyendo, mis hermanos, eh, algo muy interesante que el Señor eh, eh, en este año me ha puesto a leer los evangelios una vez más. Y cada día estoy viendo y su palabra en el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo. Y algo que me impacta fue cuando dice el Señor, ¿Quién es el que me ha tocado? Y continúa ese versículo diciendo, y negando todos, dijo Pedro, los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿Quién es el que me ha tocado? Mis hermanos de Cristianos en la Gloria, eh, queridos de oridente oyente, mira que el Señor me llevaba a que mucha multitud siga al Señor, pero... Pocos tienen fe como esa mujer del flujo de sangre. ¿Cuántas personas hay de flujo de sangre eh, tipificando con sus problemas, con sus con esos desiertos que están pasando? Hay muchas multitudes que van a las iglesias. Muchas multitudes que están diciendo, oh Señor, yo estoy aquí, alabado sea tu nombre. Pero ese alabado sea tu nombre, como lo dice Mateo 15.8, de labios para afuera, pero su corazón está perdido en los afanes de este mundo. Mis hermanos, eh, de la fe que conquista, el Señor nos está diciendo que hay muchos que supuestamente lo están adorando. No te estoy juzgando, no te estoy criticando, pero el Señor nos está llamando la atención. Que hay de, esos, de esa multitud, como decía Pedro, Pedro decía, y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta. Tú ves hoy multitudes que aprietan en las iglesias y oprimen y dices... ¿Quién es el que me ha tocado? Cada vez que van a las iglesias, hay multitudes, oprimen, están allá alabando al Señor, adorando al Señor. Pero realmente una persona que realmente tiene fe, que realmente está entendiendo y conociendo al Señor. No va, de, no va por esa de, de pronto esa bendición que la casa, que el carro y la beca, sino va a estar pidiendo por, esa, por eso sobrenatural por el crecimiento espiritual, por el crecimiento no únicamente de ella, sino de su familia, de aquel hijo que de pronto está perdido en la droga, de aquella hija que de pronto no le obedece, aquel esposo que de pronto está en el alcohol, aquella mujer que de pronto dice, ya no más, ese Dios no me escucha. Pero el Señor te dice en esta semana, hija, hijo, tu fe te ha salvado, ven en paz eso es lo que te está diciendo, ve en paz, porque tu fe ha hecho algo que el Señor esté obrando en lo sobrenatural, obrando algo maravilloso, diciendo, tú, has, tú tienes fe, tú, tú tocaste mi manto, y sentí esa, esa energía, esa fuerza que salió de mí, y esa fuerza hizo que tu fe la sacara de mi cuerpo, ¿por qué? Porque, mira, había muchos, muchos que lo estaban oprimiendo, pero realmente no estaban entendiendo el mensaje, que tenían que tener fe. El Señor estaba siendo oprimido, siendo apretado por esas multitudes, pero mira, to lo, lo tocaban, pero realmente ellos no tenían fe, que Él es el Hijo de Dios, nuestro amado Jesucristo. Esta semana, el Señor nos está diciendo, hija, hijo, varón, varona, hijos, Ve en paz, tu fe te ha salvado. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Ahora te invito a que cierres los ojos, vamos a hacer una oración. Padre celestial, Padre la gloria, te damos gracias, te damos gloria y honra, Señor, por esta semana, Señor. A pesar de lo que estemos viendo, Señor, en el mundo de, de guerras, disturbios, de peleas, contiendas, Señor, pero sabemos que somos esos hijos tuyos, Señor, somos esos hijos de luz, Señor, somos esos hijos que en las tinieblas, Señor, ya conocen nuestros nombres, Señor, y somos esa sal en el mundo, en el nombre poderoso de tu nombre. Amado Rey, te pedimos que cada día no nos dejes de en vergüenza, que seamos exaltados, Señor, y que tú muestres tu gloria en cada uno de nosotros, para glorificar el reino de los cielos, Señor, como esos embajadores que, que somos, Padre Celestial. Que lo que salga de nuestros labios, Señor, sea poderoso, Señor. Pone ese carbón en nuestros labios, amado Rey, y todo lo que no te agrade sal, salga de nosotros y que tu Santo Espíritu more cada día en nuestras vidas, Señor, en nosotros, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestras esposas, en vuestros esposos, mujeres. Amado Rey Poderoso Señor, yo sé que esta semana estás haciendo algo sobrenatural, en el nombre poderoso de tu nombre. Amén. Mi hermano, mi hermana, nos puedes seguir en las redes sociales, suscribirte, vienen cosas nuevas, maravillosas, para la sí. gloria y la honra de su nombre. Así que te invito que sigas dando las buenas nuevas, no niegues no a Cristo. No lo niegues, porque si niegas a Cristo, estás negando muchas cosas. Estás negando tu fe, como esa mujer del flujo de sangre. Te invito a que nos veas el próximo video, aquí en La Fe que Conquista, y siempre diciendo, Cristo te ama, en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones.